Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos alces de Alaska 5 estrellas en la nueva reserva de Aurora Sols. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llevo un tiempo, unos cuantos días, vigilando el rebaño que hay aquí, puesto que ahí tenía un cuatro estrellas, a ver si ha crecido, va a lo largo del río, luego os, os mostraré la ubicación original por donde se pasean, pero de momento no vemos nada, vemos hembra, vamos a mirar, mira, sí, allí vemos los cuernos grandes, así que nos vamos a desplazar, vamos a subir aquí, por la colina a ver si lo vemos vemos que tiene cuernos grandes no sé si habrá crecido a cinco estrellas o seguirá siendo un 4 estrellas la verdad que tenemos el aire a favor nuestro ahí vemos el lomo pero no sé lo que es, no se ve bien así que voy a mirar otra vez nos agachamos subimos aquí por la lomita ahí vemos el, el paso que, no, que nos están dejando los, los osos negros pero bueno, vamos a mirar a nuestro alce, a ver si, si ha crecido. La verdad es que tenía otro en, en, otra, en otra ubicación, también cuatro estrellas, pero eso se me murió y no no me dio tiempo de abatirlo. A ver si tenemos más suerte ahora. Vamos a mirar, a ver si lo vemos por aquí. No, no vemos ahí. Nada, este es un, una estrella... A ver, nada, una hembra, un joven, a ver dónde está, no me digas que se ha muerto, nada, nada, era un rebaño de 5, vamos a utilizar la cámara, a ver si lo vemos, no lo vemos allí. Así mira, parece que allí, allí, allí lo tenemos, de, está detrás de esos árboles. Lo hemos visto, está detrás de esos árboles, a ver si sale. Vamos a esperar, mira, ahí lo vemos, el pelaje, veis el pelaje gris. Mira, mira, qué cuernas tiene, madre mía, qué cuernas tiene, cinco estrellas, cinco estrellas. Ya tenemos el cinco estrellas, vamos a coger nuestro carbone, calibramos la distancia, apuntamos y... Disparamos, veamos el nuevo disparo. Madre mía, cómo ha caído seco, como ha caído seco. Salen los otros corriendo. Recargamos nuestro carbón. El 338. La verdad es que lo han mejorado. Antes penalizaba por utilizar una, una munición, un calibre tan grande. Ahora lo han corregido y ya no, ya no nos penaliza. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro primer alce de Alaska 5 estrellas aquí en las costas de la aurora vamos a ver qué cuerna tiene qué bonito vamos a intentar hacer una foto a ver nos ponemos en la posición a ver si podemos con vaya no, no, no nos deja ahora no me deja avanzar no sé por qué o sea problema de, del ratón que se habrá quedado sin, sin pila pero bueno en fin vamos a quitar esta posición le damos a ver la foto normal ahora sí ahora ya nos deja avanzamos buscamos la pose madre mía que cornamenta desde luego se me hace raro el personaje acostumbrado al otro ahora tenemos este nuevo personaje de la, de la chica en fin vamos a, a ver la puntuación que nos arroja tenemos aquí un animal a ver le hemos dado ya en el hígado y en el pulmón como le hemos atravesado así de lado y ahora a ver la genética que lo que nos interesa 95 con 30 por la verdad que es una genética bastante aceptable y a ver la, la puntuación bueno primero vamos a ver las cuerna madre mía qué cornamenta la verdad es que es una cuerna amplia es mmm, diferente al alce que podemos encontrar en el FPRC sobre todo en, en la forma de las palas y las patas si os dais cuenta, este tiene las patas blancas y una puntuación de 455 puntos, una puntuación bajita. Pero en fin, ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Sin embargo, yo lo tenía un poquito más al norte, ahí donde veis, lo tenía marcado, lo tenía localizado y va por todo el río de arriba abajo. Seguimos con la caza. Estamos en el puesto elevado que hay cerca de la casa principal. Vamos a ver un rebaño de haces que tengo aquí localizados. Miramos esos. ¡Madre mía! ¡Qué cuerna tiene ese! Pero no me no me dice la, las estrellas. Me la voy a jugar. A ver si pasando aquí dentro... Porque estamos muy cerca de la escalera. A ver si pasando dentro... Desde aquí me sale las estrellas. No me dice las estrellas, pero yo me lo voy a jugar porque yo pienso que esos es son un 5. Ese pedazo con tiene que ser algo muy bueno. Apuntamos y... Respiramos, disparamos. Ha caído seco, veámoslo de nuevo. Madre mía, como cae seco el animal. Y ahora vamos a, vamos a recogerlo. Ahí los otros salen, la hembra ya que el otro creo que era un joven. Vamos a bajar las escaleras. Se podía, se debería poder bajar de un salto, pero no nos deja. Así que bajamos las escaleras. Y a recoger a nuestro alce incógnito de momento. Será un 4 estrellas, será un 5 estrellas, no lo sé. La verdad es que no, no lo había visto antes. Os tengo que decir que tuve que, que reiniciar, desinstalar el juego y volver a instalarlo. Menos mal que como está guardado la nube se me guardó la partida, puesto que me iba muy lento. Y este no lo tenía yo, no tenía yo localizado este rebaño. Así que vamos a ver qué puntuación nos arroja. Desde luego tiene una cuerna muy bonita. Yo creo que es más, más grande que el que maté ayer. Así que vamos a verlo. Madre mía, qué comanita. Os pues fijáis que pala tiene. Qué cosa más bonita. Vamos a ver si podemos hacer una foto. A ver. Las intermedias. Vamos a ver si nos da el F12. Parece que va un poquito lento. Ya tenemos la foto. Y ahora sí vamos a, a recogerla. Nos acercamos un poquito más. Vemos el impacto. Le hemos dado en un pulmón. Vamos a ver la genética. Madre mía, 98,2. Una genética buenísima. Desde luego que es una una de las genéticas más altas. Teniendo en cuenta que lo máximo son 100. 98,2 es una genética muy buena así que vamos a, a verle las palas, madre mía, si está más grande, más grande, yo creo que el trofeo va a ser va a ser mayor que el otro, madre mía, qué palas más iguales, os dais cuenta, qué precisidad, vamos a hacer una fotito también de, esta, de estas palas, ya tenemos la foto y ahora sí vamos a ver la, la puntuación que nos arroja, nos vamos al trofeo, y tenemos 490 puntos de un máximo de 500, Luego es una puntuación excepcional. Y ahora os voy a poner el, voy a hacer la foto correspondiente, os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Muy cerquita de la casa, veis. Salimos de la casa y ahí lo tenemos. Tenéis que bajar por el río. Y yo creo que esto es todo por hoy y voy a montar el vídeo.